Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a ver cómo utilizar el sistema de conferencias Big Blue Button, o como se pronuncia en inglés, eh, que está integrado en la plataforma Moodle del Colegio Nacional del Monserrat. Eh, para utilizar esta es una actividad más, así como agregan tareas y agregan distintos recursos. Para comenzar a utilizar esto debemos activar la edición. Yo voy a activar la edición. Una vez estemos posicionados en la pestaña de nuestro curso, acá ya tengo una actividad realizada. La idea es mostrarles eh, las distintas opciones que tienen las videoconferencias eh, con Big Blue Button y eh, ofrecerles algunas estrategias, algunas recomendaciones. Bueno, una vez que activamos la edición nos posicionamos en nuestra pestaña y vamos a hacer clic en añadir una actividad o un recurso y le vamos a hacer clic en, en esta opción Big Blue Button BN, que es un sistema de videoconferencias de código abierto y está integrado en Moodle. Le damos a agregar y pasamos a la configuración general de eh, esta actividad. Tenemos tres tipos de instancias posibles para eh, las videoconferencias. Una sala de reunión con la actividad, digamos, con grabaciones, es decir, que guarde las grabaciones. Una sala de reunión solamente con la sala de reunión sin que grabe y solo grabaciones. ¿Cuáles son las implicancias de cada una de estas opciones? Si ponemos solo gra grabaciones, nos va a listar Todas las grabaciones que hay en el aula. Recordemos que las aulas virtuales del Colegio Nacional de Montserrat tienen la edición compartida por muchos profes, tantos profesores como materias allá en el plan de estudio del año en cuestión. Entonces, si nosotros ponemos solo grabaciones, nos van a aparecer no solo las de nuestra materia, si ya las tuviéramos, sino todas las que hay en el aula. Si fuera una sala de reunión, con la actividad solamente quiere decir que no va a guardar. ¿Esto para qué puede ser útil? Puede ser útil para dejárselo disponibles a los estudiantes para que se eh, cuando se conecten puedan entrar ahí, se pusieron de acuerdo y van a generar una videoconferencia. Dentro de Moodle, que una de las ventajas eh, es el hecho de que si las empresas telefónicas no están cobrando por los datos, no deberían cobrar por los datos que se consuman acá, porque estamos en UNC Eduard, nunca nos salimos de la plataforma. Aprovecho para mencionar las ventajas del Big Blue Button eh, con respecto a las más usadas, como pueden ser Meet. En este caso, nosotros no tenemos que admitir a nadie para entrar. Las únicas personas que pueden ingresar al aula, a esta videoconferencia, son nuestros estudiantes con sus nombres reales, tal como están cargados en el aula virtual, y eventualmente algún colega docente. Eh, además, las grabaciones quedan disponibles, eh, lo que sí tardan entre 48 y 72 horas, dependiendo de la carga del servidor, en hacerse visibles. Entonces, si ustedes tienen una videoconferencia y después necesitan que sus estudiantes la vean, eh, tengan en cuenta esto, que por lo menos dos o tres días van a tener que esperar. Aprovecho para decir que esto es así porque... Eh, hay un propio servidor para, para esta instancia que está en la Prosecretaría de Informática y es lo que se encarga de realizar eh, estas tareas. Y la sala de reunión con grabaciones va a grabar eh, toda la sesión que ocurra. Vamos a continuar, lo vamos a dejar con sala de reunión con grabaciones. Eh, otra vez voy, voy a insistir en que todo esto depende, yo si bien voy señalando las distintas opciones que hay, todo depende de eh, la intención del docente en la utilización de eso. Todo va a depender de cuál es la intención del docente o de la docente para utilizar esta, esta herramienta. Yo simplemente voy a ir diciendo las distintas opciones que tiene. Entonces, teniendo en cuenta... Vamos a pasar al ajuste general, el nombre de la sala virtual, teniendo en cuenta que hay muchas materias, yo lo que debería poner acá es algo muy indicativo para que cuando aparezca el listado, el estudiante encuentre, o la estudiante encuentre fácilmente la conferencia que desea ver. Entonces, yo le recomiendo que repita el nombre de la materia, si puede la unidad o el tema, y la fecha en la que... Se realiza con esto, eh, va a quedar bien, cualquier estudiante va a poder ingresar y saber qué encontrar. Si le damos a mostrar más, encontramos la descripción del curso, que no está de más eh, abundar en estas descripciones. Eh, podemos especificar por qué es el encuentro de, de esta videoconferencia, cuáles son las cosas que se van a tratar. Si le hacemos clic en mostrar la descripción en la página del curso, se va a ver abajo del nombre de la actividad. En ajuste de la sala de reunión nosotros podemos poner un mensaje de bienvenida que lo van a aparecer que va a aparecer a medida que cada persona ingrese a esta sala. Eh, si le podemos esperar el moderador hasta que no ingrese el moderador, que en este caso será el docente, el que está creando la actividad, no van a poder interactuar el resto. Si no queremos que la grabe a la sesión, le destilamos esto y la sesión no se graba. Si lo dejamos pulsado, la sesión puede ser grabada. En ajuste de la grabación no podemos hacer nada. Luego, acá tenemos, eh, si nosotros lo dejamos así, esto ya está perfecto y ya podemos empezar a utilizarla. Una cosa importante, acá tenemos varios roles. Nosotros podemos eh, eh, agregar a todos los participantes, si lo dejamos así con el rol estudiante, por ejemplo... Le doy a agregar. Eso quiere decir que todos los estudiantes van a estar como observadores. Eh, que van a estar como observadores? Significa que van a escuchar lo que diga el profesor. Simplemente, si los ponemos como moderador, podríamos poner a una persona en particular. Por ejemplo, yo pongo usuario y... En este caso solo tengo cargado el estudiante de pruebas Si yo selecciono acá me aparecerían todos los usuarios que tengo matriculados en el curso y yo le podría dar el rol de moderador a un estudiante. O el rol de observador, son los únicos dos. Después una vez que iniciamos la videoconferencia le podemos dar el rol de presentador a otro estudiante, lo que quiere decir que le vamos a pasar eh, la voz, el audio y el video si estuviera el estudiante. Lo mejor es que siempre el video lo tenga el docente y el audio. Y si en un momento de la videoconferencia se deja de escuchar, el docente puede cancelar el video para que así se siga, se siga escuchando. Normalmente, acá vamos a tener al rol de estudiante como observador, simplemente. Pero eh, nosotros podríamos hacer que los estudiantes en cualquier momento de la videoconferencia pasen a ser presentadores y así, por ejemplo, pasen a dar una lección. Una cuestión importante acá, en la programación de, los, de las sesiones. Nosotros vamos a decir desde cuándo hasta cuándo van a estar abiertas, eh, va a estar abierta esta sala de reunión de videoconferencias. Entonces nosotros la podemos eh, ajustar para que esté abierta durante una ventana de tiempo. Mientras esté abierta, cualquier persona puede entrar e iniciar una videoconferencia y en este caso sería grabada también. Los ajustes comunes del módulo, si es visible o no es visible. Tengan en cuenta esto de la programación de las sesiones. Eh, hay que tratar de no abusar de este recurso. Eh, podemos hacer una actividad por semana o para cerrar un tema. O para que los estudiantes puedan pasar a dar la lección. Por qué no, e incluso en algún momento, algún tipo de examen uno a uno. Eh, en cuanto a las restricciones de acceso... Nosotros podríamos uh, eh, añadir restricción para que esto eh, esté accesible por un perfil de usuarios determinados o que esté disponible en una fecha determinada y luego deje de estar disponible. Muy parecido a esto, lo de la programación de las sesiones. Entonces yo le voy a dar a guardar cambios y mostrar y vamos a ver cómo funciona. En otra ventana yo tengo un acceso como estudiante. Le doy a guardar cambios y mostrar. Y acabemos vemos. Ah, perdón. Eh, esta conferencia ha terminado. Vuelvo a los ajustes. Por suerte esto siempre se puede ajustar. Le vamos a decir que todavía no cerró. Que va, que va a cerrar mañana. Entonces ahora cuando guardo los cambios y muestro, sí me va a dejar ingresar. Siempre podemos actualizar las cosas en Moodle. Entonces, como vemos, ahora me dice que en esta, acá estaría el título que yo le, le, le, le he dado a la videoconferencia, y me aparece la opción unirse a la sesión. Le hago un clic a unirme a la sesión y ahora me va a preguntar si cómo me quiero unir. Eh, me, voy a, me voy a unir con el micrófono, esto también le va a aparecer a los estudiantes, solo escuchar, si fuera, si no, si fuera de oyente, le voy a poner que. Entra el micrófono, eh, lo voy a permitir al micrófono y ahora me hace una prueba de voz, escucho lo que digo, le doy que sí y ya estoy dentro de esta videoconferencia. Entonces tenemos opciones como compartir la cámara web, como compartir la pantalla, que esto es algo... Bastante importante, y acá tenemos el botón que lo vemos nosotros como moderador de iniciar la grabación. Si yo le hago un clic, comienza la grabación. Aquí ya está, está por comenzar la, la, la grabación de la sesión. Acá vemos, ya van 5 segundos. Si yo le hago un clic, la pauso. Y o puedo continuar grabando. En este caso, eh, bueno, le vamos a dar a grabar. Total, esto después eh, lo podemos eliminar. Bien, acá está la lista de participantes. Voy a entrar a otra ventana en donde tengo mi acceso como estudiante. Aquí voy a actualizar la página para que me aparezca. Acá está materia, unidad, tema, fecha. Le hago un clic y acá estoy como estudiante. Le voy a hacer clic a unirme a la grabación y nuevamente me va a preguntar cómo me quiero unir. Eh, en este caso solo quiero escuchar, así que le voy a hacer clic a solo escuchar. Y acá estoy. Entonces veo acá la lista de participantes. Aquí está el docente y acá está el estudiante de prueba que tiene un icono que dice que está solamente escuchando. Eh, ahora yo me voy a ir a la otra página donde estoy como docente aquí y ven que lo veo al estudiante de prueba. Si ustedes le hacen un clic al estudiante de prueba, lo puedo promover a presentador o a moderador. Moderador tiene muchos más privilegios, puede expulsar a gente o demás. Fíjense que yo puedo eliminar el usuario e incluso podría a todos eh, silenciarlos para yo seguir hablando. Acá está el mensaje de bienvenida que puse. Hay unas notas compartidas que sería para todas las personas que estén conectadas en este mismo momento, que podrían escribir. También hay un chat público y yo también podría enviarle un mensaje eh, en privado a una persona. Eh, y aquí puedo iniciar un chat privado con el estudiante de prueba. ¿Sí? Si yo le envío un mensaje, cuando me voy a la otra perfil, voy a entrar como estudiante ahora. Aquí estoy como estudiante. Veo que me ha mandado un mensaje el profesor y que me está saludando vuelvo ahora como docente para terminar de eh, mostrarles algunas funcionalidades. puedo eliminar esto para ganar, eh, eh, ganar espacio visual acá y si yo me voy a la siguiente diapositiva eh, fíjense que puedo, puedo dibujar puedo escribir texto aquí darle otro te otro otro color, dibujar eh, cambiarle el color, dibujar, eh, cambiar el tamaño a la, a, la, a la letra, además puedo dibujar formas, como verán, eh, está muy bueno esto, incluso el estudiante, ahora voy a pasar el forma del estudiante, y el estudiante no puede porque no es eh, presentador, si yo como docente, ahora cambio como docente, le digo que el estudiante de prueba también es un presentador. Ahora, cuando, ahora yo no puedo escribir como docente porque está, pre, está presentando el estudiante. Paso a la función de estudiante. Acá estoy como estudiante. Fíjense que puedo dibujar. Entonces yo le podría ir presentando distintas cosas a los estudiantes para que los resuelvan, por ejemplo, en tiempo real. Mientras yo los estoy viendo o escuchando. Eh, además, desde este signo más donde dice acciones, nosotros podemos compartir un video externo. Esto es bastante útil. Nosotros hacemos un clic, ponemos la URL de un video en YouTube, por ejemplo, y lo vamos a estar reproduciendo aquí. Y le podemos poner pausa y hablar o hablarle encima del video y demás. De manera que nosotros nos convertimos en los presentadores de ese video. Además de esto, nosotros también podemos subir una presentación nos la nos admite, supongamos que tengamos una presentación tipo PowerPoint, la podemos guardar en PDF y la mostramos acá y le podemos ir a hacer señal, a haciendo señalamientos, rayarlo encima, eh, total, no estamos alterando de ninguna manera el documento. Y además también podemos generar algunas encuestas cortas. Otra de las funciones muy importantes que tiene este Big Blue, Big Blue Button... Es que podemos configurar eh, grupos de trabajo con los estudiantes mediante mediante las opciones que nos aparecen aquí. Eh, pero sería materia de otro tutorial en donde podemos conformar, por ejemplo, yo tengo pautado una reunión de una hora. Y puedo hacer eh, que tengamos una introducción de media hora y luego formar con la gente que está cuatro grupos de trabajo de N personas durante 15 minutos. Entonces, lo que pasa automáticamente es que se conforman cuatro salas distintas con estos estudiantes conformados por grupo para que realicen una actividad. Yo como docente puedo entrar en cualquier momento, cualquiera de esas salas. Una vez que se termina ese tiempo, los estudiantes vuelven a la sala común y ahí se hace la exposición o, o lo que fuera. Eh, tiene algunas funcionalidades muy lindas que les invitamos a explorar. Pero como siempre, no hagan abuso de, la, de, de, este, de este recurso. Traten de programar alguna sesión eh, de 40 minutos a la semana, por ejemplo, para cerrar ciertos temas. Resumiendo, esta es una herramienta muy versátil. Exploremosla juntas y vamos a ir compartiendo para que podamos eh, utilizarla cada día mejor. Muchas gracias y hasta pronto. Una pequeña cosa que me faltó mostrarles, ahora voy a entrar como estudiante para ver una presentación anterior ya grabada. Yo voy a entrar acá donde dice BBB, 8 de abril. Entro y aquí se me listarían todos los, eh, en una lista, todos los las videoconferencias que hubiera en el aula. Entonces ven acá les sale la fecha, la duración, algunas capturas. Y si yo quisiera verla de vuelta le hago un clic donde dice presentación, acá estoy como estudiante. Y se abre una nueva pestaña y aquí me cargo la presentación. Yo le hago un clic en play y aquí empiezo a escuchar la otra presentación y puedo ir adelantando a medida que eh, lo, lo considere oportuno. Era simplemente para mostrarles que las grabaciones que han sido seteadas para que se guarden, luego pueden ser accesadas, accedidas por eh, todos los estudiantes. Muchas gracias.